Hola, os saludo, de parte de JS Tutor, siguiendo la sección de... Secretos o Tics Matemáticos. Tics número 2, parte 1. Cómo multiplicar rápidamente por 11, 12, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 3, y 2... Según lo sugiere el ingeniero ruso, Jacob Trachtenberg, en su, Método rápido de matemáticas básica y fundador de la Escuela de Genios, en el Instituto de Matemáticas en Zurich, en el año 1950. Lo que se quiere con este método, es borrar de la mente, la idea, de que las matemáticas son para genios, y no seguir los métodos tradicionales, que provocan frustración en todos los estudiantes, especialmente, en los niños que inician en la escuela. Y en honor, a la memoria, de Jacob Trachtenberg, como hombre altruista, que nos enseña, el cálculo mental, comencemos. Primero, en el multiplicando, agrega un cero a la izquierda, del último de la izquierda. Trabaja de derecha a izquierda, comenzando por el dígito de las unidades. El dígito correspondiente en el que trabajas, tiene el dígito vecino inmediatamente a su derecha. Segundo, aprende. ¿Cuáles son las reglas del 11, 12, 6, 7 y 5? En el multiplicando, procede así. Al multiplicar por 11, suma al dígito correspondiente el dígito vecino. Al multiplicar por 12, duplica el dígito correspondiente y suma el dígito vecino. Al multiplicar por 6, suma 5 al dígito correspondiente. Si es impar, si es par no sumas nada. Suma lo anterior, la mitad entera del dígito vecino. Al multiplicar por 7, duplica el dígito correspondiente y suma 5, si es impar. Suma lo anterior, el dígito vecino. Al multiplicar por 5, usa la mitad del dígito vecino, suma 5 al dígito correspondiente, si es impar. Recuerda, si alguna suma pasa de 10, escribes el dígito de las unidades, y llevas el dígito de las decenas. ¿Cuál es la mitad entera de 1, 3, 5, 7, 9? De 1, 0, de 3, 1, de 5, 2, de 7, 3, de 9, 4. ¿Cuánto es 615 por 11? Escribe 0, 615 por 11. Escribe 5, que es el dígito de las unidades. 1 más 5, 6. 6 más 1, 7. 0 más 6, 6. Respuesta. 6,765. ¿Cuánto es 32,128 por 11? Escribe 0, 32,128 por 11. Escribe 8, que es el dígito de las unidades. 2 más 8, 10. Escribe 0 y llevas 1. 1 más 2, 3, más 1 que llevabas, 4, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 0 más 3, 3, respuesta, 353.408. ¿Cuánto es 19.574.016 por 11? Escribe 0, 19.574.016 por 11. Escribe 6, que es el dígito de las unidades. 1 más 6, 7. 0 más 1, 1. 4 más 0, 4. 7 más 4, 11. Escribe 1 y llevas 1. 5 más 7, 12, más 1 que llevabas 13, escribes 3 y llevas 1. 9 más 5, 14, más 1 que llevabas 15, escribe 5 y llevas 1. 1 más 9, 10, más 1 que llevabas 11, escribe 1 y llevas 1. 0 más 1, 1, más 1 que llevabas 2. Respuesta. 215 millones, ¿Cuánto es 745 por 12? Escribe 0, 745 por 12. El doble de 5, 10, que es el dígito de las unidades, escribe 0, y llevas 1. El doble de 4, 8, más 5, 13, más 1 que llevabas, 14, escribe 4, y llevas 1. El doble de 7, 14, más 4, 18, más 1 que llevabas, 19, escribe 9, y llevas 1. El doble de 0, 0, más 7, 7, más 1 que llevabas, 8. Ocho. Respuesta. 8.940. Ocho ¿Cuánto es 85.243 por 12? Escribe 0. 85.243 por 12. El doble de 3, 6, que es el dígito de las unidades. El doble de 4, 8, más 3, 11, escribe 1, y llevas 1. El doble de 2, 4, más 4, 8, más 1 que llevabas, 9. El doble de 5, 10, más 2, 12, escribe 2, y llevas 1. El doble de 8, 16, más 5, 21, más 1 que llevabas, 22, escribe 2, y llevas 2. El doble de 0, 0, más 8, 8, más 2 que llevabas, 10. Respuesta, 1.022.916. ¿Cuánto es 3.617.711 por 12? Escribe 0. 3.617.711 por 12. El doble de 1, 2, que es el dígito de las unidades. El doble de 1, 2, más 1, 3. El doble de 7, 14, más 1, 15, escribe 5, y llevas 1. El doble de 7, 14, más 7, 21, más 1 que llevabas, 22, escribe 2, y llevas 2. El doble de 1, 2, más 7, 9, más 2 que llevabas, 11, escribe 1, y llevas 1. El doble de 6, 12, más 1, 13, más 1 que llevabas, 14, escribe 4, y llevas 1. El doble de 3, 6, más 6, 12, más 1 que llevabas, 13, escribe 3, y llevas 1. El doble de 0, 0, más 3, 3, más 1 que llevabas, 4. Respuesta: 43.412.532. Pronto. Continuará. Tips número 3.